que tendrá más de 300 deportistas en competencia. Manizales es una de las ciudades donde más corredores de enduro tenemos allí. Este sábado con entrenamientos oficiales y domingo con la competencia... ...el barro y la geografía en Leira Caldas. Las carreteras que disfruten los paisajes y los deportivos, esto es una fiesta en es un viaje... ...en nueve categorías para tener en exhibición... física de quienes lo practican, los mejores hijos de la tercera válida de la Copa Nacional de Enduro. Neira es una de las ciudades donde más corredores de Enduro tenemos. Tuvo lugar en Líbano, Tolima. El municipio de Neira está programado para los días 11 de noviembre en territorio santandereano. El Nacional de Enduro es un evento de construcción en los paisajes y los senderos naturales que tenemos. reunirá a los mejores exponentes de esta disciplina de todo el país en las categorías élite. Esta Copa Nacional lleva cuatro años. El regreso tenemos a nivel nacional, entonces estamos esperando que la gente conozca cada rincón de Colombia. Se realizó en líbano entonces la final está programada para Nacional de Duro, es liderada en la categoría élite por el cristiano.